Aprovecho este YouTube, este video para hacer mi salutación a su director David David Mas Villalba y de, desearle todo el éxito en este emprendimiento tan innovador que él ha emprendido y que nos sirve mucho como canal de comunicación. Todo el éxito David para vos y tu canal de YouTube y que sigan siempre eh, así, promoviendo todas las noticias que nos tienen acostumbrados. Mucha fuerza, muchos éxitos y feliz aniversario.